Son las tardes de lluvia, falsa fantasía, eso es lo que te agobia. Que tú ella no sirve, de amor no hay libertad, y te tienen claustrofobia. Que a su lado ya no vuelves más, no mires pa' atrás, no hay que regresar. Hoy se va, vale todo y se va a aportar. La madura de su bloque y no le va a bajar. Son noches de perreo, noches de aventura. Quiero otro bobo, anda dispuesta pa' lo que se venga Ella en la disco ahora se revela Y el otro bobo ya aprendió vela Llega en la disco y perra con Bad Bunny El tema que quiera ella se lo pone De su comito ella es la que impone Ella es la musa de mis canciones Ya está cansada de que le pague mal Ahora solo está pa' ella en la disco a perrear Son noches de perreo Noches de aventura Noches de jangueo Pa' llorar ya no creo Con par de culito Puro chuleteo Son noches de perreo Noches de aventura Noches de jangueo A llorar ya no creo Con par culito Puro chuleteo Ella se rebala cuando mueve su cintura Me enchula, baby, tú me llevas Dura. tanto que hace que cualquiera venda su gordura. Era un alto una escultura. Yo sé que me presté por perreo. Que ya te liberaste, mami, no te lo creo. Te juro que yo estoy en los foques. Quieres que yo te toque, lo puro puede ser que te sofoquen más. Ese bumper me tiene diciendo wow como Mayer. Por mucho que rumora nunca sabe nada de detalle. Mi nombre en tu Uri, puede ser que te lo subraye. Ese que tenías por novio, dile mejor que se calle. Son noches de perreo Noche de aventura Noche de angueo. Ay, ahora ya no creo Comparte culito Puro chuleteo Es una gárgola Gárgola Y su noche es el perreo Y es una gárgola Gárgola Y su vida es el perreo Siempre andamos con un flow high El nigga baby El nigga baby De d -R -L -K. High Music, Dima los Reis, la base secreta.